Bienvenidos a su revista 100% joven. Hoy les tenemos muchas noticias sobre la farándula actual. ¿Están listos? Empezamos. La quinta producción de la reconocida banda ecuatoriana Rocola Bacalao se denomina Gases Nobles y Metales Pesados. Muchas de las canciones hablan sobre elementos y cosas que están suspendidas en el aire, como en el tema Pájaro de Acero. El bautizo oficial del disco se llevará a cabo el día 14 de marzo del presente año en la ciudad de Quito. El esperado título de Ubisoft, Watch Dogs, no tardará en tocar las estanterías, pues estará disponible a finales del 2013. La historia se basa en la ciudad de Chicago y se centrará en un hombre llamado Aiden Pierce, quien vulnera a la City OS local. El videojuego estará disponible para todas las consolas caseras. Jimi Hendrix, tras 43 años de su muerte, regresa con un disco póstumo con canciones inéditas gracias a su compañía discográfica y a los esfuerzos de su hermana, Jani Hendrix. La cámara inspirada en Instagram será una realidad en 2014 gracias a Polaroid. La Social Matic contará con una pantalla táctil de 4.3 pulgadas y Wi-Fi. El dispositivo permitirá aplicar filtros a las imágenes y compartirlas por Facebook, Instagram, Twitter o enviarlas por correo electrónico. Además, la cámara tiene una impresora interna que permitirá imprimir las imágenes inmediatamente. Carmen Electra aseguró que quiere ser la mujer con más portadas de la historia. Me encanta Playboy. Me han apoyado desde el principio. He oído que soy la tercera mujer con más portadas después de Pamela Anderson y Anna Nicole Smith. Confesó en la entrevista para la revista Intouch. Hola chicos, cómo están? Este por ser un programa especial por ser día de mujer. Cherry, te deseamos un feliz día. feliz día. Así, gracias. Les deseamos un feliz día a todas las mujeres que nos están viendo. And keep going and do the Harlem Shake. Woo, woo, woo, woo. Woo, woo, woo, woo. Do the Harlem shake. Harlem Shea.